El fiscal general de Colombia y la Policía Nacional de este país desbarató una banda criminal que explotaba sexualmente a mujeres en Chile. La red buscaba a las víctimas en el sector de Manizales para luego tramitarle su pasaporte y pasajes aéreos a Chile desde Bogotá. Ya en territorio nacional, integrantes de la banda les retenían los documentos y las explotaban sexualmente. A las mujeres, presuntamente, les imponían una deuda que iniciaba en unos 890 mil pesos chilenos y aumentaba si no aceptaban las pretensiones sexuales, informó Hugo Tobar Pérez, director especializado contra las violaciones a los derechos humanos de Colombia. La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la dijín, puso en evidencia a un clan familiar señalado de captar jóvenes en Manizales Caldas y, con falsas expectativas laborales, convencerlas de viajar a Chile para explotarlas sexualmente y someterlas a condiciones inhumanas. La red criminal ubicaba a las víctimas en sectores marginales de la ciudad, al parecer les tramitaban los pasaportes, les proporcionaban los tiquetes aéreos para trasladarlas de Pereira a Bogotá y posteriormente a Chile, donde les retenían los documentos y las ubicaban en casas de lenocidio. A las mujeres, presuntamente, les imponían una deuda que iniciaba en 5 millones de pesos y aumentaba si no accedían a las pretensiones sexuales. En el curso del proceso se acreditaron 27 víctimas y se estableció que la organización habría girado de Chile a Colombia los dineros que recibía por los actos de explotación sexual y así cubrir los gastos para ubicar a más jóvenes. Siete de los posibles integrantes de esta red fueron capturados en Manizales y Bogotá, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó, de acuerdo con la presunta participación en los hechos, los delitos de trata de personas, concierto para delinquir agravado y lavado de activos. En total se identificaron a 27 víctimas y se informó que la agrupación habría girado tanto en Chile como en Colombia los dineros producto de la extorsión. Fueron siete las personas detenidas, ninguno de los procesados aceptó los cargos y todos recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en Colombia.